Buenas noches. Eh, en esta ocasión, este mes de julio, y antes de que empiece la pausa del mes de agosto en verano, vamos a presentar cuatro mociones al pleno de, de este mes. Eh, dos de ellas son relativas a la municipalización de servicios, específicamente los campamentos de verano y los servicios de limpieza en, en los colegios. ...y otras dos eh, van destinadas... ...una a, a mejorar la progresividad en el, en el impuesto del IBI... ...y también una relativa a instar a las distintas administraciones... ...a tomar medidas eh, para enfrentarnos a la nueva situación... ...que tenemos con, lo, con los incendios. Eh, las mociones sobre la municipalización las comentará... Eh, ...en breve eh, la compañera Micaela...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 Eh, ...esto se puede hacer mediante dos herramientas que tienen los ayuntamientos... ...que son el, el IBI diferenciado por un lado y que permite que los ayuntamientos... ...a ciertos usos puedan incrementar el 10% de los IBI más altos de su, de su municipio. Pensamos que con eh, el, el importe que se recaudaría por esta cantidad podemos por otro lado... Eh, declarar eh, como útil el, la bonificación al pequeño y mediano comercio... ...de tal forma mmm, que se vieran con una mejor situación de cara a, a salir de la, de la actual situación... En la, que, ...en la que están viviendo y a la que no pueden enfrentarse desde luego... ...en igualdad de condiciones que las grandes superficies. Respecto a las medidas para afrontar la nueva situación de incendio,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 con el cambio del, del entorno rural, el abandono de, la, de los usos antiguos de los bosques, unas políticas de repoblación que no eran las más adecuadas, estamos viendo que se están produciendo grandes incendios que tienen unas consecuencias desastrosas. También, eh, cada vez más hay una, una diferenciación más difusa entre lo que es el entorno eh, de viviendas y, y el entorno natural, propiciando... Eh, ...de todas las formas... La, ...que se produzcan eh, incendios... Eh, ...en cuanto a la, las condiciones meteorológicas... ...son como las que estamos sufriendo este verano... ...también es importantísimo... ...y eso se ha puesto de manifiesto... ...desde el primer día en que han empezado estos incendios... ...que eh, los profesionales... Del, de ...los bomberos forestales y los... ...y los eh, guardas forestales... Tengan, tengan unas condiciones de trabajo adecuadas a, y no, y no, no se, simplemente se, se contraten para lo que es la extinción de incendios. Está claro que necesitan desarrollar una labor mucho más importante a lo largo de todo el año para prevenir precisamente estos incendios y que la extinción es, un es, es, por supuesto, su tarea más importante, pero no es, es ni mucho menos la única. Dos de las mociones que llevamos están en consonancia con la defensa que siempre hacemos de la gestión directa de los servicios públicos. Nosotras tenemos claro que la empresa privada tiene una función importante, tiene una función productiva, laboral y económica, que además es absolutamente necesaria. Pero, por otra parte, la Administración Pública también tiene su función, que es la de administrar los públicos y dar los servicios necesarios. Por otra parte, la empresa privada pues, tiene un objetivo, eh, ...entre otros muchos... ...que es la rentabilidad... ...este objetivo no lo tienen las administraciones públicas... ...sin embargo las administraciones públicas... ...sí que tienen que perseguir... ...pues unas condiciones óptimas... ...de los trabajadores y las trabajadoras... ...y que esos servicios públicos... ...lleguen a toda la ciudadanía... ...es por esto que defendemos la municipalización... ...también de los servicios que dependen del ayuntamiento... ...en este caso nos referimos a dos servicios... A la limpieza de los centros educativos... ...de los colegios... ...y al, al, el de los campamentos de verano, que atienden a niños y a niñas... ...para que posibiliten la conciliación laboral de las familias. La línea ideológica de cada, de cada grupo político se refleja en la gestión que se hace o que se defiende. Y está claro que el Partido Popular tiende a la privatización y a la externalización de los servicios... ...mientras que desde Unidas Podemos pues defendemos... ...que tenemos que tener un mayor control de todo aquello... ...que es de todos y de todas. Esta línea ideológica del Partido Popular... ...lo podemos ver reflejado en nuestro pueblo, en Coim... ...cuando hemos visto que progresivamente se externalizan servicios... ...como la limpieza de las calles, la jardinería, los parkings... Eh, infinito, ...infinita cantidad de estudios y de informes... ...que se hacen también de forma privada...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 ...pero además hay, hay ocasiones en las que puede tener otra consecuencia... ...y es un empeoramiento del servicio... ...bien en cuanto a reducción o bien en cuanto a calidad. En el caso del campamento de verano... ...al externalizar este servicio... ...hay un número concreto de plazas... ...que ni mucho menos atiende a la demanda que hay. Por poner un ejemplo, este verano se han quedado sin plazas... ...y fuera pues una cantidad de 71 niños y niñas... ...que no han podido tener este servicio. Pues bien, ¿qué pedimos al equipo de gobierno? En primer lugar, que se vuelva a gestionar... ...la limpieza de los colegios de forma pública... ...y directa con personal contratado por el ayuntamiento. La excusa que pone el equipo de gobierno... ...del Partido Popular de Noaz para no hacerlo así... ...es la reforma laboral. Cuando la reforma laboral, que es una ley... ...que ha venido para garantizar una dignificación de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, permite perfectamente la contratación para un servicio como es la limpieza de los colegios, que no es un servicio temporal y que va a hacer falta siempre. Pero es más, es que la reforma laboral también permite tener una bolsa de trabajo para este tipo de trabajo, para sustituciones. Pedimos también que se cambie la fórmula de gestión de campamento de verano para el Verano próximo y que se haga de forma directa, que se oferten en este campamento de verano plazas suficientes para todas las familias que lo necesiten, ampliar la duración del campamento de verano y que no solo sea para julio, sino julio y agosto, ofertar la posibilidad para aquellas familias que lo necesiten de aula matinal y comedor. Y gestionar con la Junta de Andalucía, como se ha hecho en otros ayuntamientos, una posible subvención para la gratuidad de este tipo de servicios para las familias con menos recursos económicos.